Ah, ah, ah, ah. Buen giorno, cari amigo, Buenas horas, porque a eso están dando vía el sole. Oggi qué portato. Muy valilleta, mi valilleta con, con un pesi Ya he fatto primo, un entrenamiento para el pectoralis. El giorno de hoy, qué cosa faccio Voy a fare cuatro ejercicios para rasodar la gamba, diventar la tónica, fuerte y dura. Cierto, cuando elaboramos la gamba, aunque. Cierta parte del glúteo viene involucrado en este bello labor Ahora, estos cuatro ejercicios los voy a hacer lentamente Para eh, diventar con la gamba y con el glúteo ah, duro Oiga, estas pues, sanzaro me están imaginando eh, eh, pero no hay problema Estos cuatro ejercicios yo los voy a repetir Una dos veces, tú a casa lo haces tres cuatro veces Porque te no voglio que el vídeo se divente lungo Porque hay tanta gente pigra, que no, que es demasiado a Y finales. Eh, finales. No fa niente, ahora yo como vosotros cosí bravo. hoy los hago cosí dos repeticiones, dos repeticiones por no, dos series por un ejercicio. Ok, cuesta valilleta, la hacemos las cuatro. Uh, cuatro las cuatro, ya tengo cuál es ese. Eh, primo de iniciar, bebo un poquito de agua. Ya eh, cuatro, oh, me recuerdo, no he manchado niente, no he manchado niente, no he manchado niente. <risa> una fuente calórica, guarda, una fuente calórica, una barreta de, de. ¿Cómo se llama esto? Cereal bar, mango, mango, oh, mango, bueno, fruto tropical. <risa> mm. Iniciar y vamos a ir con un poquito de movilidad. Bueno, bueno, primo de fare, pues esto ¿vale? ya ya faltó un giro al parco. Para hoy, son el parco de trenos. Un bel pa un bel giro, el giro completo dura más eh, o menos es 4 kilómetros 300 metros, ya le he hecho solo un directo porque debo hacer este del entrenamiento de la gamba y domani no voy a estar un poquito con dolores, como cuando he hecho el ejercicio del y guarda, ahora mi fa mal guarda, ahora me fa mal, guarda, ancora me fa male, guarda. Ah, ok, perfecto Tu que que ahora no he hecho el ¿qué cosa hago? vamos a hacer 30 saltos del jumping ya el jumping ya esto Ok, prepárate, prepárate, prepárate, prepárate, ok, se va, se va, se va conmigo, se este va, se va. Ok, me concentro, prendo un gocho de aria, pienso positivo, estoy carico, si tú te estás del divano, me fa piacere, debemos salir de la zona de confort si volvemos a mejorar, mira comando, mira comando, soy un fuerte, sei un gladiatore. todo lo que fallo hoy, domani se verá. Ok, 30, 30, va, 1, 2, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, uno, 2, tres, cuatro, seis, 7, 8, nueve, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, treinta, 10, 30 uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 10 en más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10. Uh, el batito cardíaco sale. Se siente desde la foto del polpacho con este ejercicio. Ok, voy a iniciar, voy a iniciar. el portato guarda, un peso moderado. Si tú hoy ayúndes más peso, te voy a andar en palestra o, o trovare un peso, o si a casa la ayúndes de más. Pero ya con cueste, va bien, uno pesa 10 kilos. Ok, nuestro primo ejercicio. Prendo el manubrio, manubrio, manubrio. Guarda, lo hago così de frente, Così me guardate bien, bene. Ok, postura del pie. A la espesa misura de la espalda, aunque un poquito en piú, guarda. Esquina dirita, guarda. Esquina dirita, extiendo, extiendo, extiendo, guarda, guarda. Esquina dirita, guarda. Ok, para capaz, Salgo, solamente cuesto. Cuando salgo, glúteo. Ok, vale, capaz. Uno, destino glúteo. Dos, tres, cuatro. 5, schiena derecha, guarda que no piego el inocchio 6 7 más conocido como le takis 8 9 10 ok, la 25 en más 1 2 3 4 25 ok ja. hola dejo mi riposo mi riposo mi riposo de un minuto 45 segundos depende de tu capacidad lo importante de todo tu esto es ascoltar el lenguaje de tu cuerpo si estás estanco fértate si hay bolia de manjar manja con moderación <ríe> y como he piva si estás estanco cocín cocín eh, que tú ah, no, no, debes estiñer un poquito más. Ya cuando tú vayas al trove que no riesci más, fuérmate Lo importante de todo esto, probar el equilibrio, el balance. Respira profundo. vende un gocho de área. Ah, y vamos a la segunda. Segunda, segunda. Oiga, yo soy italiano, español. hecho confusión y cuatro. Ok. Nuevamente, nuevamente. Ok. Vamos, vale, vamos, vale, tierra, tierra, tierra. Salvo. Uno.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 11 12 13 14 y 15 Con este ejercicio habíamos elaborado esta parte posterior. Guarda el brise, toda la parte posterior. Dopo, ¿qué hacemos? vamos a elaborar eh, la parte anterior, la parte anterior la parte anterior vamos a hacer squats, o squat o, squash, o sentadilla esta <risa> produciendo vía bajo casino vamos a hacer eh, la sentadilla o el squat con, con el due manubre, manubre, manubre, manubre. Pues este ejercicio es importante porque prende fuerza en la gamba, en el glúteo, en la esquina, todo el cuerpo si la gamba funciona la sangre fluye por todo su cuerpo y sea ogni giorno più carico y più en forma aunque yo debo hacer un poquito de gamba, guarda debo dar el palestra a meterle più carico ok, ok, ok Este ejercicio, guarda, de glúteos, glútenes, glútenes, glúteo. abro a la misura de la espalda importante que el ginocchio no supere la punta del pie. ok, guarda, lentamente, petto avanti, esquina directa ok, va, lentamente, lentamente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 10, tú puedes ascender en si voy. <risas> ok, 2. 12. 3 en dame 3 en 1 2. Voy a guardar mi ginocchio, mi ginocchio. Más supera la punta del pie. Ok. 2 en piu, 2 en Último, último. Ok, perfecto. Siempre que elaboremos con peso para aprender algún peso a casa de bambini con la fuerza del glúteo igual, así no va bien porque te falla mal la esquina. de eso que soy joven, no sente se niente, pero cuando seas vivo adulto, ay, ay, ay, ay, te falla mal. Medio la prevención, ok. Tengo un gozo de agua, tome mi agua que no la veo, mi agua, agua pura y natural. el producto para el zanzara guarda, me están masacrando, estas condenadas, guarda, estas estroncetas, me están masacrando, ok, nuevamente, nuestro segundo, yo puesto lo faccio 2 vueltas, tú lo lo fai 2, 3 y 4, ok, me pongo así de lado, guarda, ok, sí va, suba, sí va, sí va, esquina dirita, guarda, 1, 2, 3, Quattro, cinque, 6, sette, otto, nove, dieci, uno, due. 4 ah, el 5 uh, con la esquina, guarda, hablando. y yo no lo vamos vamos uh, ven ok, habíamos finito nuestro nuestro ejercicio primero fatto faltado para ahora, para un elaborato el nuestra esquina siempre guarda este ejercicio para la, eh, gamba, utilizamos tanto la esquina Hemos faltado el estaque, le faltó 2 vueltas, tú a casa le fai 3, 4, 5 vueltas después faltó el, el squat o el squat, la sentadilla el de se llave le faltó 2 vueltas haz eso voy a hacer el tercero voy a hacer un ejercicio para el interno coso vamos a hacer el sumo, el sumo con, con cuestos de peso si tú no hay peso a casa debete prenderle las confecciones de agua de 1 de litro, 2 litros o prendete el divano o cualquier cosa que sea un poquito pesantina o si no cuando ve en palestra prende el peso que tuvo lo importante es pesos moderados si tú voy a mantenerte en forma como soy yo usa un peso moderado pero lo importante es ser constante constante porque la gente vuelve y vuelve y hace fuerte velo cosí carigo, de una sola vuelta no no no no eso no te regala niente ok, nuevamente ok, no, no nuevamente no en nuestro código ejercicio dicho abro abro guarda con apro apro postura e voglio fare 100 100 100 1 8 2 3 4 5 apro 6 7 8 9 10 5 in più 1 2 3 4 5, me enfermo, me enfermo, 1, 2, 3 Esto también puedes hacerlo con un solo peso, con uno solo, con uno solo, guarda, con uno solo, guarda. ta, ta, yo lo paso con 2 Pero no puedo poder, me siento mal cuando no me vedete uh. Importante, todo esto sirve, afinando a una sana y correcta alimentación Dormir bien, pensar positivo, qué eh, otra cosa, allenarte respirar en profundo concentrarte y piano piano rayunge tu objetivo ok ok que hayamos riposato oye cuesta estas están acabando están acabando con me están acabando con Sansara Sanzara. saluto muy especial a toda la gente que nos guarda de todo el mundo del mundo desde milano para todo el mundo ok próximo ejercicio va nuevamente lo repetimos más Posso fare così, guarda. Posso fare così questo. Uno, due, tre, quattro. Non va bene, devo farlo con due, con due. Tu che sei grande, devi farlo con due. Ok. Ok, si va, si va. Uno, due, tre, quattro, cinque. Chiudo che non supera veda, punta il piede. Sei, sette. 8, 9, 10, y 5 y más 1, 2, 3, 4, me fermo 1, 2 y 3 ay ay ay, pasa el cane ya con, con su patrono que te, te río que sigue, cuesta me fa morir cuesta me fa morir el que sigue, guarda, vamos a parar esto, con el peso Avance y echando indietro, atrás, esto. Pa. Ta. Pa. Ta. Cosa facciamo? 10 no, con una gamba, 10, 10. Faccio il bravo, 10, 10 con una, 10 con l'altra e si riposa. Dopo lo repetimos di volta. <ríe> ay. ay ay ay. no importa che me. masacren la zanzara. Me masacran la zanzara, me masacran la acaba, pero va bien. Che no problema. Debo fare abdominales, guarda, yo estoy un poquito apanato, guarda. Debo fare, debo fare. Lo so, lo so que debo fare. Lo so. Para mejorar, vamos esforzando, alzando del divano. salir de la zona del confort. La gente dice, Pablo, tú soy genética. Genética un cabo, lo cual. Elaborando, alzándose, corriendo, mangiando bien, durmiendo bien y pensando positivo. Ok. Próximo ejercicio, madre, pa. Presiono hasta el ginocchio. Avante, avante, bien grande y descendo. Uno. lo has visto, lo has visto, lo has visto. Mira comando. Escena avante. Va. Echendo. Uno. Due. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8 9 10 dammi due in più ultimo ah. ok che faccio? cambio cambio cambio cambio cambio subito così va a darle tra gambe che arena ok se va 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Perfecto. Pero uh, uh, ya lo hemos hecho. Manca uno. Manca uno. Manca uno. Esto tú lo puedes repetir como he dicho prima Dos, tres y cuatro vueltas. Oiga, me estoy mañando la salsara. voy a checar siempre el equilibrio. El próximo ejercicio que voy a hacer es, no, oye, cardio, cardio, cardio, cardio y tonificaciones, cardio y tonificación voy a utilizar la corda, esta es un avance ok, vendo un gocho de área me cargo de área, consigo pio energía ok, se si va, se si va, se si va, cosido qua de front, cosido mi guardata ok, avanti, avanti, está, extiendo, uno, dos 4, 5, 6, 7, equilibrio, 8, 9, 10, último, ah, uh, 60, 60, ¿qué hago? Cambio de gamba si sí va, 1 due, tre, quattro. Mame due. Ah. Uh. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta son humanos, yo me estanco como tú te estanco, yo me estanco, pero más, más, más se enferman de su mai mai más, más, más, fuerte, si hay con este entrenamiento, ser un grande, mira comando, para el próximo entrenamiento, vamos a fare cardio, cardio, si ancora no te has inscrito, inscríbete a este canal, de cuore, Pablo.